Sí. Vale, vamos a cambiar el vendaje a Rodolfo porque tiene una herida desde hace bastante tiempo aquí y los, y los pavos, pues eh, yo no lo sabía, no lo dijo Pablo Nuestro veterinario cicatrizan muy muy lento porque son como reptiles eh, no tiene nada no que ver con los mamíferos, entonces llevamos meses <risa> haciéndole curas, pero la verdad que poco a poco pero va bien. Le salió como estuvo enfermo y de estar enfermo pasó mucho tiempo postrado y como son pavos industriales que los crían para carne pesan muchísimo, más de lo que debería pesar el pavo salvaje y le salió una úlcera aquí que le afectó un poco el hueso. Pero eh, desde hace unas semanas, pues ya ha vuelto a salir, a andar por el mismo, a darse paseitos, y es súper cariñoso el fondo. ¿En te gusta? ¿En te gusta? que ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Que se sube su cuerno para arriba de placer y gusto. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te gusta? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí te están rascando. Así que picores, picores, ¡Qué picores, los pavos son increíbles son de los seres más flipantes del mundo bueno, te vayas, ¿eh? Sí, vamos tiene a cambiar el menajito? ¿que tenía corbata de punta? sí, se la he hecho aquí un... no sé si sabéis, pero esto les crece con la edad o sea, esto es suyo, hay gente que nos dice que lo habéis puesto, no, esto es suyo cuando son pequeñitos, es muy pequeñita es así, y luego se van haciendo más mayores, pues les crece un montón Rodolfo tiene ahora, pues tiene tres años y algo. Y la tiene muy grande. Y le gusta mucho los besitos. Sí, no te molesta Ahí molesta. Sí. Bueno, eso es lo que le queda. Dice que no es el